Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 54. Estas son las lecciones para el repaso de hoy. No tengo pensamientos neutros. Tener pensamientos neutros es imposible porque todos los pensamientos tienen poder. O bien dan lugar a un mundo falso, o bien me conducen al mundo real, pero es imposible que no tengan efectos. Del mismo modo en que el mundo que veo procede de mis errores de pensamiento, así también el mundo real se alzará ante mis ojos cuando permita que mis errores sean corregidos. Mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser lo uno o lo otro. Lo que veo me muestra si son verdaderos o si son falsos. No veo cosas neutras. Lo que veo da testimonio de lo que pienso. Si no pensase, no existiría, ya que la vida es pensamiento. Permítaseme mirar al mundo que veo como la representación de mi propio estado mental. Sé que este puede cambiar. Y sé, asimismo, que el mundo que veo puede cambiar también. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Si no tengo pensamientos privados, no puedo ver un mundo privado. Incluso la descabellada idea de la separación tuvo que compartirse antes de que se pudiese convertir en la base del mundo que veo. Sin embargo, cuando se compartió esa idea, no se compartió nada. Puedo invocar también mis pensamientos reales, los cuales comparto con todo el mundo. Así como mis pensamientos de separación invocan pensamientos de separación en otros, mis pensamientos reales despiertan en ellos sus pensamientos reales. Y el mundo que mis pensamientos reales me muestran, alboreará en su visión así como en la mía. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único en nada. Todo lo que pienso, digo o hago es una enseñanza para todo el universo. Un hijo de Dios no puede pensar, hablar o actuar en vano, no puede ser el único en nada. Tengo por lo tanto el poder de cambiar a todas las mentes junto con la mía, porque mío es el poder de Dios. Estoy decidido a ver. Puesto que reconozco que la naturaleza de mis pensamientos es que los comparto con todo lo que existe, estoy decidido a ver. Veré los testigos que me muestran que la manera de pensar del mundo ha cambiado. Veré la prueba de que lo que se ha obrado por mediación mía ha permitido que el amor reemplace al miedo, la risa a las lágrimas y la abundancia a las pérdidas. Quiero contemplar el mundo real y dejar que me enseñe que mi voluntad y la voluntad de Dios son una. Y David nos dice, conforme nos sumergimos hacia adentro hoy, empezamos a ver la naturaleza de la mente y la naturaleza de todo o nada del pensamiento los pensamientos de Dios los pensamientos que pienso con Dios son todo y cualquier pensamiento que intente pensar separado de Dios en contra de Dios diferente de los pensamientos de Dios no es nada Y no tengo pensamientos neutros. Los pensamientos que creo que pienso. O fabrican un mundo falso. O me guían al mundo real. Pero los pensamientos no pueden estar sin efectos. Y no veo nada de este mundo como neutro. Porque no tengo pensamientos neutros. Todo está conectado. Todo es mente, y por eso no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. No existen los pensamientos privados, y no puedo ver un mundo privado. El ego quiere mostrarme un mundo privado basado en los pensamientos privados. Pero estos pensamientos no tienen ninguna validez, ninguna realidad. No puedo pensar separado de Dios. Por tanto, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Y por eso no soy el único en nada. Todo lo que pienso, digo o hago, enseña a todo el universo. El Hijo de Dios no puede estar solo en nada. Solo existe una mente, por lo tanto tengo el poder de cambiar toda mente junto con la mía, porque el poder de Dios es mío. Cuando acepto la expiación para mí mismo, yo acepto la expiación para todos y para todo, porque no existe nada fuera de la mente y la visión de Cristo es el único ver que existe la percepción no es ver en absoluto quiero contemplar los testigos que me muestran que el pensamiento del mundo se ha cambiado cuando cambio mi manera de pensar el mundo entero tiene un aspecto diferente cuando acepto la visión de Cristo, puedo ver. Ya no voy a confundir el dolor y la alegría. El dolor es el resultado del ego. La alegría es la inspiración del Espíritu Santo. No tienen ningún punto de encuentro. No existen juntos. Cuando permito que se libere esta confusión, el cielo es lo único que puedo experimentar. Es la función principal del Espíritu Santo el enseñarme a distinguirlos. La confusión entre el dolor y la alegría es la causa de toda idea de sacrificio. Sin embargo, si obedezco al Espíritu Santo, Estaré abandonando al ego y no estaré sacrificando nada. En lugar de eso, estaré ganándolo todo. Esta es mi elección. Aceptaré que no necesito decidir nada. Solo necesito aceptar la voluntad de Dios y aceptar que la voluntad de Dios es mi voluntad. No existe nada más. Amén.